Hola qué tal gente, bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos acá en un nuevo video Y bueno, nos encontramos acá en el modo editor De Geometrias Word barra 2.1 Porque esto es de la 2.1, vale Acá como ven ya tenemos casi... Es que está todo, todo desbloqueado, tío, está el todo desbloqueado sin ¿sí? quién sabe si roto meterá más Tenemos todas las, las cosas, los... esto que salió en la 2.0 que es para copiar, para copiar partes de niveles Si no nos quiere poner en nuestro nivel, pues hacer eso, ¿vale? Pues acá ya no tenemos el BG, ¿vale? Y no sé cómo se pone tampoco, acá tenemos acá el de, de primeras, como saben acá siempre estaba el BG, ¿vale? El de primeras, pero ahora no, ahora está el Start Post, que es el que donde uno inicia, ¿no? Punto de inicio, como significa, ¿vale? Y han metido más cosas, más triggers que, no sé, es que son cosas muy extrañas de... Es que miren esto, Dios. Esto, ah, sí, estos son para... No me acuerdo, creo que estos son efectos de bloques o algo así. No me acuerdo, es que yo de editar no sé mucho, o sea, de editar un nivel no sé mucho. Vale, después tenemos estas nuevas cositas que creo que las metió nuevas, ¿vale? Acá se puede cambiar, ya no, ya no es necesario meterse acá y cambiar el color, sino que ahora se puede hacer así Y ya, y se cambia el color, o sea, directamente se va cambiando el color, como ven, ahí se cambió si ¿Sí ven? Ahí se cambió y, y puede cambiar también el color de arriba, What the fuck, Bueno, ahí está, ahí se cambió, ¿vale? Ahí se cambió el color Ahora vamos a ahorrar esto un poquito Y tenemos también estos cositos que, bueno, estos sí se vieron en los niveles de Geometry As War Y a ver, se le voy a cambiar el color también, ¿vale? Ahí está, le ponemos un color vegetal ahí y no meterá. Vale, vale, ¿por qué no? A ver, ahí. Y acá arriba es el de. Debe ser el de. Sí, esos son los punticos, ¿vale? Esos son los punticos. Vámonos así. Pues bueno, esto creo que lo mata, ¿no? A uno. A ver, quitamos esto. Bueno, si lo pongo un poquito más para abajo, pues obviamente nos va a matar, ¿vale? Ahí, a ver. Eh, no llega, no llega. A ver, vamos a ponerlo un poquito más para acá. Y ahora sí, creo que va a llegar. Claro, o, o, obviamente eso lo mata. Y también tenemos esto por acá. Uy, uy, uy, uy. Ahí, ahí saltamos. Y esto creo que también lo mata, ¿no? Si, si lo salto, pues obviamente no me va a matar. Pan. sí si sí lo mata, ¿vale? Y tenemos tenemos también, han metido también cosas de estas nuevas. Y también, esto también, esto también lo ha metido nuevo. Que es para que uno haga los, los circulitos. Ya que, bueno, eso era lo que faltaba en geometrías para hacer círculos. Y como ven ahí uno puede hacer esto, puede copiarlo, pegarlo, eh, voltearlo así y ya teníamos el círculo, ¿vale? Ponerlo así y ponerlo así. Y ya tenemos el círculo, ¿vale? Ya tenemos el círculo que tanto esperábamos, no como este que, que siempre, este este que siempre he brincado cuando con la música y boom boom. Este de estar quieto, ¿vale? de estar quieto, what the fuck que dice Vale, entonces tenemos más cositas por acá. Estas cosas que no. creo que no has metido nada nuevo, ¿no? Eh. No. Oh, sí, sí, sí, las cosas estas. Las caras, verdad, acá está creo que están las manos, sí, acá están las manos Estas manos están épicas, es que son épicas, épicas, miren esto, miren esto, o sea 10 está muy, muy chido, con esto harán unos niveles que, que flipas, sí, harán unos niveles que flipas También tenemos efectos de nave, oh, oh sí, los efectos de, acá tenemos otra bola, vale eh, Si la si ponemos así y la ponemos grande, acá tenemos otra bola, vale estos son eh, más efectos de estos, los que se ponen en el piso y dan como más iluminación. Esos Acá tenemos esta cosa que lo impulsa hacia arriba muchísimo. Ahí como en ¡Pum! ¡Tan! ¿Sí? Lo impulsa muchísimo hacia arriba. Esto que lo manda directamente hacia el piso, ¿vale? Esto lo manda directamente hacia el piso. A ver, vamos a hacer un ejemplo. ¡Pam! ¿Sí? Lo manda de una vez hacia el piso. Esto que es el que lo, lo del, le hace la esta hacia acá, pero lo manda hacia arriba. Venga, le hago un explicazado. Ahí y ponemos este acá, ¿vale? Ahí, listo. ¡Pam! Pam, bah, no, no, no, no, no, así no, así no Pam, Este lo envía hacia arriba, así en, Este lo envía hacia arriba y el otro La diferencia es que el otro lo envía Hacia abajo, ¿vale? No, pues, pues, pues como que no, no, no Quiere coger, ¿vale? No quiere coger estas cosas, no quiere coger Y también tenemos el, este, este cosito, el de la araña, ¿vale? También tenemos el de la araña que lo ponemos así bah, vale. Eh, que me punto 2.1 Creo que se van a hostia se van a chetar de niveles, ¿vale? Esto lo envía. No sé por qué lo envía hacia arriba, pero bueno, ¿qué más da? Eh, tenemos también la, la cuarta velocidad, que ya es era lo largo que faltaba en geometrías, ¿vale? Ahí lo tenemos, pum. Y esto a volar, ¿vale? Esto lo envía a cuenca uno, ¿vale? Y también tenemos estas cositas por acá, esta posición que son como llaves, ¿vale? Son como llaves o cosas así, el coso este, el bicho este uno le puede hacer cosas, lo puede modificar, cerrar la boca, lo que uno quiera, más cositas de estas de decoración, más cositas, ah, estas son las que las que aparecen en, en los niveles, así que en uno de los niveles que yo he visto que, que son como así que electricidad y toda esa cosa, esos son los que aparecen así, que se empiezan a mover así como ah, ya, como si estuviera electrocutando ahí, y acá creo que no metió nada, ¿no? Eh, sí, estas cositas, estas nuevas cositas de como y cosas así, pirámides y cosas así raras y tenemos más, eh, de esto sí, de esto sí no ha metido casi nada nuevo eh, de esto a ver, de esto yo quiero ver esto y no, de esto tampoco de estas creo que sí no, no ha metido casi nada y de estas esto yo creo, ¿no? no, no creo y bloques, pues obviamente los bloques obviamente están por acá y hay un poco de bloques, o sea Dios, la po el poco de bloques, estos Estos son los nodos que ha metido, roto Estos bloques de, como de lava y todo eso Está bien nice, eh Está bien nice, y los rompecabezas, cómo no Como no dejar estos rompecabezas Atrás, vale, cómo no dejarlos Atrás, vale, ahí Y lo ponemos así, vale, ya está <ríe> Si me que que haya un nivel que tenga que Que armar el rompecabezas así todo oh, Sería muy chido eso, sería muy chido Pues bueno, eso fue lo que les quería decir Traer hoy, así que pues chicos Nos vemos en un próximo directo, directo que digo En un próximo video, ya saben eh, Mi canal de Demons Progress Está en la descripción y al igual que mi, del de mis Diseñador, también está abajo En la descripción, así que pues bueno Nos vemos, hasta la próxima, adiós